Hola, yo soy Oscar Gallo y en este video te diré por qué hacemos marketing digital Mucha gente usa este tipo de marketing, pero no todos tenemos bien claras sus ventajas Y si ya lo conoces, este video te ayudará a recordar y sacarle el jugo a sus fortalezas Empezamos Como indica su nombre, es aplicar el marketing a los entornos digitales Seguimos usando las P de Producto, Precio, Placement, Promoción y Posicionamiento. Pero Internet impone nuevas formas de relacionarnos y obliga al mercado a cambiar. En un mercado global, los productos son más fáciles de conseguir y de reemplazar. Las tiendas virtuales reducen los costos y así podemos ofrecer precios más bajos. Todo está al alcance de todos, siempre que tú lo puedas pagar y la tienda te lo pueda enviar. La publicidad masiva pierde su poder y abre el paso a nuevas formas de promocionar. Y la mente del consumidor cambia tanto que debemos correr para alcanzarla. Al vender en digital no necesitamos invertir tanto en tiendas o en fuerza de ventas. Si vendes cosas materiales, gasta en almacenar y en despachar más productos. Los servicios también ahorran tiempo y dinero, pero no todos funcionan a distancia. Es más fácil y barato promocionar tu producto online que en medios masivos. En redes sociales y buscadores puedes definir cuánto pagas por un objetivo. Esto se llama subasta en tiempo real, donde una máquina decide si sale o no tu anuncio o puedes vender en un marketplace, pagando una comisión sobre tus ventas. Más rentable aún es fidelizar a tus clientes, que se puede hacer con un costo mínimo. En una plataforma digital, las personas y las marcas conversan usando máquinas. Cada contacto entre computadoras genera datos que se pueden guardar y analizar. Lo importante es saber qué datos o métricas afectan nuestros objetivos de negocio Así, creamos indicadores clave o KPI para saber qué medir y cómo hacerlo Algo que no podíamos saber con la publicidad masiva era qué medio ayudaba más a vender Con las mediciones en digital podemos discernir dónde rinde mejor nuestro dinero o en qué parte del camino perdemos a nuestros clientes y no se cumple la venta. Esto se llama embudo de conversión y nos ayuda a optimizar las ventas con criterio. La Internet ha cambiado a la gente antes que a las empresas. Esto significa nuevas costumbres, nuevos medios y nuevas mentalidades. Partiendo de que nuestro público ya está en internet, lo lógico es seguirlo y encontrarlo. Gracias a las bases de datos podemos llegar a públicos muy específicos. El nivel socioeconómico ya no importa tanto como los hábitos o los intereses. Estos segmentos o nichos pueden representar clientes muy fieles a la larga. Es decir, que pequeñas inversiones bien informadas nos darán una mejor clientela. Y así nos acercamos a un marketing más relacional, potente y rentable. En resumen, ya vivimos varios años en un mundo donde las máquinas nos unen. Pero los protagonistas no son los robots, son nuestros clientes y sus necesidades. El poder de lo digital es ayudarnos a encontrarlos y darles lo que necesitan. Eso es todo por hoy, no te olvides de suscribirte, seguirme y compartir.